Cordones. La voz, La voz de lo de que, lo que, no, que se no se ve. No se ve. Tu y tu raíz. Bueno, y ahora les comentamos que tenemos un tema, digamos, internacional, se podría decir, porque eh, eh, se acuerdan nuestro compañero, amigo Pope Solari, que salió hace unos 20 días, sí, un mes sí, sí. más atrás más o menos. Bueno, él, él trabaja en Incupo, como lo habíamos contado, que es el, el Instituto de Cultura Popular, y. Y estuvo cubriendo esta semana, ayer y hoy específicamente, un, hay un intercambio, una jornada de, de, de intercambio y de información y de, eh, bueno, de procesos de trabajo entre productores familiares, agricultores familiares de Austria, ubicado en Europa, como ustedes sabrán, eh, y nuestro país in, en Argentina. Y Estuvieron reunidos en el Hotel Amerian, ahí en la ciudad de Buenos Aires, este, eh, ...vinieron gente, productores de allá de, de Austria... ...y estuvieron recorriendo la provincia del Chaco... ...Santa Fe, Corrientes... ...bueno, y Pope nos va a contar eh, con más detalle... Eh, que, ...en qué cosechó esta visita... ...cuáles son las líneas que se están trabajando... ...y qué es el, cuál es el objetivo de este trabajo conjunto... ...bueno, Jorge, Pope, y amigo, ¿cómo estás? Tal, Germán, un saludo para vos, para toda la, para toda la audiencia tal cual como, como lo describiste esta esta alianza eh, de la agricultura familiar eh, de Austria y de Argentina bueno se viene tejiendo desde comienzos de año con el objetivo de eh, bueno hacer visible cuáles son la, las cosas parecidas que hay entre los campesinos austríacos y los argentinos y sobre todo cuáles son los reclamos ¿Mm? cuáles son la, la, las, las carencias, las necesidades que tienen las familias de los agricultores familiares. Eh, estuvieron recorriendo, como vos dijiste, la zona de San Martín, la provincia del Chaco, Pampa del Indio, comunidades indígenas, bajaron por, estuvieron en corriente visitando la Feria Franca, también en la zona de Reconquista, conociendo, bueno, cómo es el la, la ganadería regenerativa, la, lo que es la ganadería agroecológica, el, la ganadería bajo monte, conocieron el monte nativo, vinieron por Rosario y concluyeron, como vos dijiste, en una jornada donde eh, evaluaron, digamos, todas las instituciones y realizaron una serie de recomendaciones. Yo estoy con uno de los protagonistas, uh -huh. precisamente, de este intercambio. Ellos fueron, eh, vinieron una delegación de 11 pequeños productores, agricultores familiares, productores de cerdo. Y aquí, bueno, eh, visitaron distintas experiencias. Una de esas experiencias es la de eh, Aníbal Frete, que es un joven campesino de la zona de San Martín, eh, con quien, eh, si, si ustedes quieren, pueden charlar para que te den eh, sí. él mismo su, sus impresiones, ¿te parece? Sí, cómo no, Jorge, dale. Germán, se llama. Aníbal. Hola, Germán. Buenas tardes, Aníbal Frete. Hola Aníbal Frete, ¿cómo andas? Capaz que te conozco porque yo viví en el Chaco, bueno, no, no en esa zona de San Martín, sino más en el sudoeste, pero posiblemente nos hayamos cruzado en algún encuentro o, o, o esas cosas. Que, eh, yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, eh, decinos eh, Aníbal, eh, Aníbal, ¿no? O te cambié el nombre ya. Sí, sí, sí, Aníbal. Ah, ahí está, perdón. Eh, Aníbal, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo fue esta experiencia de, de recibir a gente de, de tan lejos, de en un país como Austria, que es poco conocido acá en la zona? Bueno, y, y no hay muchos austríacos que deban venir para estos lados. Sí, eh, bueno, básicamente nosotros de la agroecología creemos que, que por ahí el intercambio de saberes es eh, una de las claves para promover estos eh, sistemas productivos eh, lo hacemos entre pares acá de, de la provincia, eso por ahí lo tenemos muy muy focalizado y, y vamos visitando diferentes experiencias similares, eh, pero la verdad que no, no, no, no me imaginaba que podía llegar a, a pasar los límites de, de la provincia, ni mucho menos del país, así que recibir a este contingente de de europeos, de, de austriacos, la verdad que, que, que, que fue algo muy enriquecedor porque además de, de mostrarles mi sistema productivo y de sugerirle también no solo como productor, sino como técnico, estrategias para para que puedan eh, adaptar lo que yo hago a sus sistemas, también ellos pudieron eh, darme sus pareceres y, y se, hizo a la, la, se hicieron participativas las visitas eh, yo brindando mis recomendaciones y ellos brindando las suyas con respecto a mi sistema uh -huh. Y Aníbal, ¿vos qué, qué producís ahí en San Martín? Eh, bueno, básicamente eh, estoy administrando el campo de la familia, el establecimiento San Cristóbal Son 133 hectáreas, donde por el momento estoy haciendo ganadería regenerativa con un Como base el pastoreo racional, el pastoreo guasán y el manejo holístico yo además soy especialista en manejo holístico, así que estamos aplicando esa tecnología de proceso en, en el campo. Lo que hacemos es, bueno, ir rotando los animales, tratando de que permanezcan en la parcela no más de, de, de tres días cuando se pueda y, y que el tiempo de, de descanso de los pastos sea un tiempo prudente en verano y en invierno. Lo que hacemos en verano es que descansen la, una parcela que descanse más o menos 50 días y en invierno que si se puede que lleguen a alcanzar en días, esto genera que, que los pastos se, se recuperen, lleguen a su punto óptimo de reposo, lo llamamos nosotros, uh -huh. y además que los animales estén comiendo un alimento de calidad, también al cambiar los, los animales... Eh, en no más de cinco días de, de, de cada parcela lo que hacemos es lograr frenar el avance de, de la garrapata y gracias a esto estamos dejando de usar insumos externos como, como es la ivermectina, por ejemplo, que, que, que además de perjudicar a los eh, eh, insectos intestinales, perjudica a los coprófagos del suelo que, que nos ayudan a, a desintegrar las botas así que eh, producimos eh, imitando a la naturaleza, eh, mm comprendiendo los sistemas naturales y haciendo cada día un poco más eficiente nuestros sistemas productivos. Uh -huh. Bien, y o sea, todo con, los, con el principio agroecológico, Vos nombraste lo holístico, esto de tomar eh, como un todo, eh, la producción, lo, lo social, lo productivo... Exactamente. Como Yo básicamente soy... Mi vocación, de, mi primera profesión fue recibirme como técnico en agroecología, después me seguí formando, me formé en permacultura, en, en manejo holístico, y uh -huh. básicamente sí, están muy interrelacionados estos sistemas, eh, por ahí siempre lo que tratamos es de que esté balanceado el, el factor social con el ambiental y con el económico para, claro. para obviamente lograr esa eficiencia que te comentaba anteriormente. Claro. Y Aníbal, ¿cuáles ¿cuál son los lo parecidos que, que te fueron te fueron comentando los, los, los campesinos o la gente que vino de Austria? ¿Qué, qué, co, ¿Qué cosa era parecida y qué cosa era diferente con respecto a sus sistemas productivos? Eh, y básicamente nos no abocamos en, en, en lo parecido, en, en las debilidades, para tratar de, de, de resolver esas debilidades. Y por ahí lo que veíamos... Eh, es que, que lo que pasa acá en Argentina y, y pasa en Austria es que hay una migración del campo a la ciudad, por ejemplo, o, o bien que, que los productores no, no, no se juntan, eh, son más individualistas por ahí, eso tratamos de, de revertir no solo con, con esta experiencia, sino también eh, con, con fomentar el, el, el asociativismo, la, la, el intercambio de saberes, eh, eso vimos por ahí como, como similitudes en, en las debilidades, y después eh, cosas diferentes, por ejemplo, es que, que allá ellos eh, durante seis meses no, no tienen pasto en pie eh, por las heladas, por, por, por obviamente por el frío, y lo que hacen es eh, preparar eh, durante toda la primavera y el verano eh, silaje de, de pastura para después suplementarlo a los animales en invierno. También por ahí la, la tecnología que manejan ellos, los, los implementos agrícolas, que tienen, eh, muchas veces acá el agricultor familiar no no no tiene o le cuesta mucho llegar a, a comprar una maquinaria del tipo de, la, de lo que tienen ellos, que, que la verdad que que allá eh, los agricultores familiares cada uno tiene su, su maquinaria, su herramienta para, para cosechar el pasto y ensilar, por ejemplo, así que eso serían básicamente la, las similitudes y las y las diferencias eh, que encontramos. Claro, ellos en, eh, en general en Europa, en los países europeos, tienen una estabilidad económica más grande que eso permite que, que el país crezca y que la, las poblaciones crezcan, cosa que acá, no no eh, sobre todo en los últimos tiempos, no, no se ha producido, tenemos mucha inestabilidad económica y cuesta acceder, eh, como vos decís, a la tecnología. Totalmente. Uh -huh. eh, sí, eh, pero bueno, la, la verdad que creemos que, que fue enriquecedora esta, este intercambio Y lo que en lo personal eh, me, me gustó mucho es que ellos eh, Más allá de que manejen esas tecnologías Y que tengan un, un producto bruto interno mucho mayor al nuestro eh, Tomaron varias cosas que vieron en mi sistema Como por ejemplo esto de dejar descansar el pasto y, y me hacían saber que lo iban a, a empezar a implementar en su sistema, así que creo yo que, que salimos muy beneficiados, eh, no solo nosotros, sino que también ellos. Uh -huh. Bien. Eh, hola Aníbal, eh, Nazario Ramos te saluda, un productor de producción hortícola de acá del Cordón de la Plata. Eh, mi pregunta sería, eh, estos eh, campesinos que vinieron a la visita ahí a, a Chaco, Santa Fe, eh, son de distintos rubros de producción o solamente producción ganadera sí sí son, son de, de, de diferentes rubros eh, hay algunos que, que están eh, en la parte productiva y también habían algunas experiencias de, de comercialización ellos eh, bueno hacen algunos hacen ganadería otros hacen también eh, ganado menor la parte de, de, de cerdos que, que se consume mucho allá y, y la agricultura básicamente es agricultura para alimento de los animales y, y algunos cultivos de servicio también lo que otra similitud por ahí que me faltó comentar es que que estos productores que vinieron de visita eh, todos tienen una conciencia ambiental, una conciencia sustentable, así que son están innovando por ahí en, en, en su país también con estas estrategias de, de mantener el suelo cubierto, de de implementar estos cultivos de servicio, por ejemplo, para, para las épocas donde donde no hay cultivos principales y todo lo, lo, lo aprovechan dentro de, de su sistema. Uh -huh. Bien. Y Aníbal, te va, eh, ¿se habló de que van a ir ustedes para allá en algún momento o eso está en veremos todavía? Sí, básicamente la idea es eh, que nosotros eh, podamos visitarlos en, en marzo. Hasta ahora tenemos esa uh -huh. fecha. Uh -huh. eh, bueno, creo que, que, que va a ser la, la fecha indicada, todavía no, no tengo el número preciso porque yo no soy quién coordina, sino que soy uno de, lo, de los productores, sí. así que estamos con, con, con muchas ganas de, de también poder poder ir a ver, siempre se aprende, eh, nosotros lo tenemos muy internalizado eso, con, con productores de, de, de la provincia del Chaco hacemos... Eh, con una serie de, de visitas eh, rotatorias por, por todos los, los, los establecimientos y siempre se aprende, de, de, de cada productor se aprende algo, así que, que imagínate ir hasta allá y no solo poder conocer otros ambientes, sino también poder conocer otros sistemas productivos y tratar de, de adaptar y no adoptar eh, claro. estrategias que, que nos puedan llegar a servir. Está bueno eso que dijiste, de adaptar y no adoptar, es como una diferencia, es una letra de diferencia, pero es muy importante. Claro, si nosotros de la agroecología no, no no planteamos recetas, básicamente eso sería, sino que, que vemos esas estrategias y, y las adaptamos, ya llevando un poquito más al contexto, al manejo holístico, la adaptamos a nuestro contexto, a lo que cada uno tiene a su alrededor. Claro, claro bien Bueno, una, una hermosa experiencia, me imagino personalmente. Bueno, ahora recibiendo y después viajando, si todo, si el universo lo quiere, hacia el Tirol, digamos, hacia la zona de austríaca, una zona muy linda, según dice, que yo no conozco. Así que también toda una experiencia. Sí, la verdad que, que, que estamos muy animados y bueno, siempre tratando de, de, de fomentar la agroecología, de fomentar estos sistemas que, que producen con, con menos recursos y la verdad que. Muy agradecido a ustedes también por por el espacio para, para comentar no solo la experiencia puntual, sino también para charlar un poco de, de esto de la agroecología, de la permacultura, del manejo holístico. Perfecto, Niva, muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, compañero. pasaros de con el Pope. Gracias. Dale, un abrazo, te lo paso. Bueno, Mucho Pope, eh, gran, gran testimonio, muchas gracias. Contanos un poco más de lo que, de lo que estuviste viendo, vos estuviste de recorrida. Eh, yo, mm, en realidad, estoy solamente en corrientes pero, este bueno, muchas anécdotas, hermano te imaginas que el tema del, del, del idioma, ellos hablan básicamente eh, un dialecto alemán, sí. y, pero, en, eh, digamos, luego de un tiempo ya empezaban a comunicarse, empezaban a mostrarse los celulares con, con, con los familiares, eh, empezaban a compartir eh, este, alguna bebida, eh, se amigaron como decimos nosotros, en Corrientes, y como te contaba este, Aníbal, bueno, fueron surgiendo muchos intercambios de, de formas de, de encarar este, la, la agricultura, sobre... pero había cosas, como te decía Aníbal, que son muy comunes, y una de ellas es el orgullo que sienten ellos por, eh, por, por el trabajo con la tierra, y eh, sobre todo la responsabilidad de, de, de estar produciendo alimentos, ellos tienen con, con mucha en, en Austria tienen mayores controles uh -huh. eh, pero también mayor mayor del estado hacia hacia los productores Quedaron cosas digamos similares como eh, todo el trabajo de estrategia de, de llegar a los consumidores para convencerlos para explicarles cuál es la diferencia de los alimentos que ellos producen con respecto a lo, a los lo que producen las grandes cadenas de la industria alimenticia, digamos. Ellos ven que si, si los consumidores no, no no diferencian bien ese, ese alimento, bueno, se restringe eh, su apoyo. También hablaban de, de aprovechar más los medios de comunicación, de estrategias eh, para llegar a los periodistas, ellos uh -huh. tienen allá clubes de consumidores, ¿m? donde la, la, los, los mismos consumidores se organizan, le adelantan algún fondo para para obtener después los productos. Hay muchas ideas que, que se fueron rescatando. Y bueno, el cierre de hoy se hizo acá en el Episcopado Argentino, uh -huh. donde estuvo monseñor Jorge Lugones, que es el, precisamente titular de, del Episcopado Argentino. Estuvieron también eh, autoridades como, por ejemplo, Miguel Gómez, que es el flamante presidente del Instituto la agricultura familiar eh, campesino indígena, y estuvo también la gente de la embajada de, eh, de Austria, la, la embajadora de, de Austria, estuvo presente, también eh, Marco Filardi, el abogado de, de, de, de, de, de titular de la cátedra de la Soberanía Alimentaria, uh -huh. de, de la de carrera de nutrición, y otras personalidades que fueron invitadas para escuchar el documento que habían elaborado, el documento que, como te decía Aníbal, tiene por un lado las preocupaciones, urgentes preocupaciones, porque la gente se sigue yendo del campo, porque los grandes pulmones como la Amazonía, como el Gran Chaco, como el Acuífero Guaraní, se siguen degradando y el cambio climático lo tenemos día a día y son los que más sufren los sectores rurales, sobre todo los más pobres. Entonces, claro, hay cosas de urgencia, digamos, no es que vamos a ver, digamos, pero bueno... Chocamos con la realidad de nuestro país, que eh, mm. pareciera ser que lo, los gobiernos están en otra, digamos, están en cuestiones más de tipo de políticas partidarias, el tema de la guerra en Europa, pero estas cuestiones son urgentes y nos acordamos o nos preocupamos cuando el cambio climático está eh, sobre nosotros, con sequías, con inundaciones, con tormentas, con, con degradaciones, pero bueno... Este, y hay un, esto, fenómeno, esto hay un fenómeno que a veces comentaba Aníbal también, esto de que, que se repite en todos los lugares del mundo, esto de la migración del campo a la ciudad, que es algo que no se ha detenido prácticamente en ningún lugar del mundo, y bueno, él lo decía, que en Austria, un país desarrollado también, y con diversidad, también pasa, ocurre lo mismo. Sí, sí lamentablemente esto es así, eh, y se pierde, se pierde... La, la posibilidad de, de, del consumo de alimentos sanos y se pierden las culturas las culturas, ¡Claro! las culturas este, eh, la forma de ser la forma de, del buen vivir digamos que, que, que bueno, es <ríe> otra situación por eso están tenés este, que ver los, los este, las actitudes de los campesinos austríacos uh -huh. con, mucha, con mucha energía con mucha alegría eh, no, no, no había oportunidad de que en las visitas por ejemplo eh, te proponían algún tipo de baile, de baile campesino, eh, junto con algunas este, con, digamos, a, algunos parientes lejanos digamos alemanes en algunas zonas como por ejemplo el norte de Santa Fe, no hay una una bailanta digamos pero una una, una alegría de esta, de esta, de esta gente que son pequeños, digamos nosotros acá medianos productores digamos porque sí. eh, tienen muy buenas instalaciones, algunos tienen sala de farmamiento propia, digamos, de, lo, de los de chacinados, cosa que acá todavía no no se alcanza, digamos. Pero bueno, una una experiencia muy rica, Germán, y esto continúa, digamos, porque bueno, el año que viene van contingentes hacia allá, claro. y, y van a ir tratando de, de sacar este, más recomendaciones y de ver cómo se toma esto. Bueno, acá Miguel Gómez, este, la situación de, lo, de, la, de, la, de los organismos acá en... Claro. en nuestro país, eh, están como como atomizados también, así como lamentablemente el sector de la agricultura familiar lastimosamente es, está fragmentado, digamos, hoy en día eh, está está sucediendo esto, las organizaciones no, luego de la pandemia no, no no están fortalecidas, digamos te hablo de las asociaciones de feria franca, sí. que están bastante quedadas, la FONAF, eh, bueno si bien hay expectativas con la mesa... Este, agroalimentaria, digamos, pero pero falta mucho, falta mucho. Y, y bueno, hay que, hay que ver, digamos, hacia hacia adelante qué, qué fruto se puede sacar de esto. Ay, acá Nazario te ya vamos terminando la entrevista, Acá Nazario te quiere consultar algo. ¿Cómo anda, compañero? Buenas bueno. tardes. Hola, Nazario, mucho gusto. Igualmente. Eh, no, yo preguntarte por estos visitantes. Le hicieron tomar mate? ¿Estuviste hablando de, de, de bailes? Lo, hiciste, ¿Lo hicieron tomar mate? ¿Lo hicieron bailar chamamé? Vos sabés que no hubo posibilidad. Bueno, sí. De, en, en Corrientes no hubo posibilidad de, de, de hacer una chamamé. O sea, pero sí en el norte de Santa Fe se mezclaron ahí, hicieron bailes típicos, pero después surgió la cumbia y el, y el chamamé. No tomaban mate pero si tomaban cerveza. Ah, sí, sí, <risa> sí, como, sí, dicen sí. como son... <risa> y, y, vos sabes, y Austria es productor de, de uno de los de los vinos eh, Norton, de la bodega Norton, este, son, son fabricantes ellos, ¿viste? Así que, pero bueno, toda la apertura para degustar la, la, las cosas que les convidaba desde en, en Corrientes, por ejemplo, todos los tipos de de Mbeyu, este, chipaguazú, este, chipambocá, este todo... sí. <ríe> ellos eran la bienvenida todo este tipo sí, de alimentos, sí, sí, sí. tienen un estómago de hierro, y, yo, chorizo casero, salame, así que, lo vieron, digamos, se quedaron muy, muy contentos eh, con esta, con esta visita. Bien, Jorge eh, bueno, eh, gracias por este informe, este móvil. Eh, veníamos coordinándolo hace unos, unos una semana. No, no pudimos ir para allá, pero no queríamos dejar de, de que nos cuenten y, y contar y, y que sepamos de esta experiencia que es muy linda. Esta alianza estratégica entre Austria y Hungría y Argentina, perdón. Bueno, Hermano muchísimas gracias a ustedes no, gracias, por, a... por tener la experiencia de, de, de, de, de contactarse con con ustedes y bueno, la próxima o nosotros los visitamos ustedes en la radio o ustedes se pegan una vuelta por acá. Sí, Dale, sí, seguramente. Totalmente. Gracias, ganas nos falta. gracias, Gracias, Dale. Jorge. Un abrazo. Bueno, pasaba abrazo. Jorge Pope Solari, comunicador de Farco, de Incupo, que nos contaba de este esta experiencia de que nos visitaron eh, a nuestro país, en el Chaco, en Corriente, en Santa Fe, una, una delegación de campesinos y productores familiares de Austria que quieren saber cómo se produce acá en nuestra Argentina y bueno, él nos contaba eso, muy linda experiencia, vamos a ir a una canción y ya volvemos.